Te he hecho una pregunta, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Ah? Al nene de California se le pone dura Con la jungla Voy a volarle La cabeza Ah, mi hermana Como hice con tu hermano, Grant? ¡Qué te jodan! Estás enfadado, Jason Estás enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, no, no, no, no. no por favor ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder Así que dicen, dicen, vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Es como, ¿sabes? Como, como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte, borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason, te lo juro por Dios, tío. Dio. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡Ahora voy! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Voy para allá! ¡Tengo que disparar a la estuve! ¡Está todo en llamas! Ya veo la puerta, ahora voy. ¿Qué, ¿qué? ¡Por ahí no, por ahí segurísimo que no! Ya no soporto más este calor ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cállate, Lisa! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! Que ¡Dios mío! Quieta. ¡Se lo han llevado ¡A Oliver! Ahora no podemos hacer nada por él Vale, vamos, tengo una idea Es la única forma de bajar. ¡Vamos! ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! haciendo fallar. ¿Cómo voy a hacerlo si me están disparando? Las manos en el volante, en el volante. ¿Conduces tú? ¡No! ¡No va! Dale a la llave! ¡Dale zapatillas! Pero, ¿cómo coño hago eso? ¡Ah! Oh, ¡Lisa! ¡Sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo Elisa, cálmate Esto es una pesadilla Vale, escucha, yo me ocuparé ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado El Búnker Con Keith y Daisy ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant Grant ha muerto Jason, lo siento mucho Pero encontré a Daisy, encontraré a los demás ¿Dónde está? En un lugar seguro, te llevaré con ella Vale